Es algo muy claro que tú has tenido. Pues fíjate, cuando hablas de, de, de esos dolores de cabeza, ¿no? de, de las digestiones pesadas... Que no que se te ocurre que pueda que derivar digo. de una intolerancia alimentaria, una sensibilidad a ciertos alimentos. ¿Cuántas veces hemos nos hemos convencido de que eh, bueno, teníamos que vivir con dolor? Y no hay por qué vivir con dolor. Exactamente. Vamos a ver qué te produce ese dolor. Claro que yo te quiero vender el, el, el, el, algo para el dolor, si yo soy farmacéutica pero entiendo que primero eh, vamos a detectar qué te produce ese dolor y luego ya, una vez quitado el origen del dolor, claro que si te duele puntualmente, te damos el antiinflamatorio, pero no es la primera opción, o por lo menos no para nosotros. Y normalmente, ¿cuáles son las intolerancias más comunes que dentro de los muchos test que ya estás haciendo y de los más que vas a hacer? Porque, entre otras personas voy a hacérmelo yo, he normalizado el dolor de cabeza, el que, no me, el que a veces esté más cansada por la mañana, que me levante cansada, no es normal, cuando estoy más o menos dormida dicen que estás descansando ¿no? y posiblemente hay alimentos que son los cotidianos en mi vida que no son los que me van bien. Exactamente, entonces no se te ocurre que tú puedas ser intolerante a la manzana. ...reineta, que comes toda la vida... ...y además nosotros tenemos un gran abanico de alimentos... ...no solamente te decimos... ...que eres intolerante a la manzana... ...sino a qué tipo de manzana eres intolerante... ...eso te da juego... ...a tomar una manzana y no la otra... ...una lechuga y no la otra... Oye María José, para poder... ...claro, nosotros estamos... ...tenemos que dar información... ...esto es un programa... ...también periodístico, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hay, hay que pedirte cita?... ...hay que pedir ¿Cuál cita... ...¿cuál es ese protocolo previo?... No, hay que pedir cita aquí en la farmacia o vía web. También entras en la web eh, y entonces pides cita por, por la web. Nosotros te llamamos y te decimos que, eh, qué día podemos a, atenderte. Son 45 minutos. En 45 minutos tú te vas con tu test de intolerancia hecho con todos los alimentos y además eh, decimos qué alimentos producen esa intolerancia un poco mayor y, y qué alimentos debes de eliminar de la dieta. ¿Es verdad entonces eso de que somos lo que comemos? Somos, en realidad tú estás compuesta de lo que comes. Eh, claro que somos lo que comemos. Es verdad que el, el organismo transforma unas cosas en otras, pero, pero si tú no le das ese alimento, tú no lo tienes en el organismo. ¿Cómo te sanaste tú del helicobacter? Yo me sané del helicobacter por los antibióticos que me dieron. ¿vale? Pero el helicobacter en sí... Deja unas secuelas inflamatorias que, eh, que yo tenía que quitarme de alguna manera, porque yo ya no era la misma. Mira, el otro día un, vino un, un señor y, y fíjate que, que después de venir aquel y decirme eso, viene mucha gente y me dice lo mismo. Y me decía, ha habido un antes y un después en mi vida en el test de intolerancia. Dice, porque yo veo la comida y ya sé cómo me encuentro después de comer eso. Pero además algo que nos pare... primero que nos parecía para muy pocos y que normalmente, por supuesto, no, no se está haciendo, pues, en, ni en la medicina privada ni en la medicina pública. Claro, es... pero no solamente el Helicobacter. Eh, hay muchas personas que vienen polimedicados, que tienen mucha inflamación intestinal y mucha molestia gástrica. Pues hay gente que tiene personas que, vi que vienen con el colon irritable, que en realidad, eh, o como yo, con el Helicobacter pylori. ...tú tomas el tratamiento con los antibióticos... ...pero claro, ese digestivo ya no está igual... ...y además, con, si el, tu digestivo no está en condiciones... ...tú no absorbes nutrientes... ...y entonces hay una malnutrición derivada... ...de esa, de esa dolencia del digestivo. En realidad en el estómago tenemos un cerebro, ¿no? <ríe> es el segundo cerebro, eh, en realidad... ...tú te encuentras como te, se encuentre tu cerebro... ...y tu digestivo... Claro, fíjate, a veces, porque yo lo he, bueno, lo, lo he padecido, eh, quizá dices, comemos muy rápido, entonces por eso el sabor de boca y lo que, nos, lo que no llegamos es al, a la raíz de lo que nos está ocurriendo. ¿no? Y luego vienen mucha, muchas personas para optimizar su dieta, sobre todo mucha gente deportista que ya lleva su dieta anterior y vienen para optimizarla, es decir, para hacerlo mmm, perfecto. Y bueno, para tener tu cuerpo y tu tipo, eso también, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo me cuido, ¿eh? Puede ser genética parte, pero yo me cuido. ...yo sí que cuido mucho la alimentación... ...sobre todo desde aquellas... ...a mí se me quitaron las migrañas completamente... ...cuando eliminé de mi dieta... ...todos aquellos alimentos a los que era intolerante. ¿Y qué alimentos son? Te lo decía antes... ...cuáles son los más habituales... ...aunque está claro... ...que, que hay que hacerlo de manera personalizada. Claro, es que Pero... la dieta también es personalizada... ...nosotros hacemos el test de intolerancia... ...y no te damos la, las hojas y tú te vas a casa... ...sino que te hacemos la dieta... ...y te quitamos aquellos alimentos a los que tú eres intolerante... ...es decir, nosotros, tú te vas, eh, te damos otra cita... ...que es completamente gratuita, viene dentro del de, eh, test de intolerancia... ...y en esa dieta eh, te ayudamos a seguir una dieta eh, con respecto a ese test de intolerancia. Ese test de intolerancia que es sencillo de hacer, que es llegar, pedir cita y hay que venirse preparado de alguna manera especial. Nada, no hace falta dejar de comer por la mañana, ni, ni venir en, en ayunas, ni nada. Eh, vienes directamente y se te hace. ¿Productos? Es, es, ...es mejor que cada persona... ...pero claro, fíjate, esto has mencionado la manzana... ...porque a veces nos creemos que es pues, intolerante... ...pues a la harina o a la leche... ...no, no, has hablado que incluso... ...lo que nos creemos que es saludable... ...a nosotros no hacernos bien. Claro, es que no siempre lo saludable... ...coincide con lo que a mí me sienta bien... ...es decir, yo puedo estar toda la vida... ...a la lechuga romana... ...que como la lechuga romana me produzca intolerancia... ...o sensibilidad alimentaria... Eh... ...claro, voy a estar pues eso... Y ...dices, ¿cómo es posible que yo me haya comido una ensalada... ...y tenga el, el digestivo como si me hubiera comido un pavo?... ...nos pasa eso muchas veces... ...es que hay algo en la ensalada que a ti te produce intolerancia. Y desde tu experiencia, que es mucha... ...¿tú crees que llegará un momento... ...donde volveremos a comer lo que comían... Eh, ...bueno pues nuestros abuelos o, este o los anteriores... ...y volveremos a... ...bueno pues a esa botica... naturalmente ¿no? sí. ...está siendo una, una avanzada en el barrio... ¿no? <risa> ...y vamos a decir dónde estamos... ...dónde estamos... ...pues esta calle es Historia del Vicente Ramos... Eh, por... ...estamos justo al otro lado de Correos... ...una ilicitana que... que está aquí... ...una son ilicitana son, que son, le encanta son, Alicante... ...son dos farmacias... ...sí, es Farmacias Hidalgo son dos... Eh, farmacia de Algo Elche y farmacia de Algo Alicante... ...es que tanto farmacéutico en la familia... ¿Por qué farmacéutica? ¿Por qué farmacéutica? Por, sí, ¿Por qué decidiste esta profesión? Vamos a conocer pues... un poquito hoy también a, a esa María José... ...joven, la jovencita, ya es, la ves y no hay más que darse cuenta de que lo es... ...aunque también damos demasiada importancia a, a, lo, a la fecha de nacimiento... ...cuando lo más importante es saber cómo estamos de bien, ¿no? Sí... Bueno, lo importante es cuidarse y vivir lo que nos quede de vida, de manera saludable, tú te cuides, calidad de vida, es lo más interesante. Esa es la verdad. ¿Por qué farmacéutica? ¿Por qué farmacéutica? Bueno, estamos bueno, escuchando algún sonido y es porque estamos en la farmacia, y la farmacia está abierta y es la farmacia del barrio y tiene mucha vida. <risa> bueno, ¿por qué farmacéutica? Pues mira, yo me encantaba... Eh, ...las ciencias de la salud, todas yo creo... ...y mi padre era médico... Mi, ...toda mi familia eran médicos... ...y por aquello del garbanzo negro ¿Tú dices, <risa> ...bueno, ¿eh? un disgusto en la familia... ...pero nada, me encantó farmacia y... ...cogí farmacia y esta farmacia y... ...claro, pero la familia llegó también a estar contenta... ...porque cuando ya tenías, bueno... Pues El doctorado me eh, medicina, sí, sí, sí. Bueno, ya todos estaban ya, por lo menos, ¿eh? <ríe> ha vuelto a los, a los orígenes. Pero estoy encantada porque fíjate que lo que hacemos nosotros, los servicios, la marca nuestra que es eh, derivada de un estudio y que luego nosotros eh, con esos. ...datos de manera anónima, hacemos estadística... ...y reformulamos para ver qué productos podemos mejorar... ...qué productos podemos cambiar y, y la verdad es que a mí me encanta. Sin esa doble eh, formación, pues no podrías hacer los productos... ...que estás haciendo, porque hay conocimientos... ...que se puede tener el farmacéutico, pero en el caso tuyo... ...pues es el doble, ¿no? Bueno, yo creo que me sobreestimas... Bueno, Es que aquí viste su currículo y tiene letras y letras. ¿eh? Bueno, las publicaciones, pero yo lo hago por amor al arte. A mí la investigación nadie me la... Quiero decir, que a mí me encanta. Me encanta, me gusta mucho. La verdad es que sí. ¿Cómo ha sido este tiempo de la pandemia? ¿no? Porque, claro, eh, llegó un momento donde salíamos al balcón a aplaudir a los sanitarios, no, no, no. evidentemente a los farmacéuticos, porque estabais abiertos. ...estabais abiertos incluso cuando vosotros no teníais... ...ni tan siquiera las mascarillas... ...para poder atender al público... ...porque en un principio no se sabía lo que pasaba. Estoy de acuerdo... ...bueno yo busqué y rebusqué... ...o sea... ...hasta debajo de las piedras... ...porque además el alcohol estaba escasísimo... Eh, ...las mascarillas no había... ...pero claro... ...yo los, los empleados no los voy a tener sin mascarilla... ...atendiendo a la gente... ...entonces busqué y rebusqué... ...yo he llegado a pagar las mascarillas compradas a 50 euros. Para los míos. Claro, luego, claro, si alguien quería venir a comprar una mascarilla, era lo que había. Es decir, que es que no había mascarillas. Y, y hay un producto que es el de defense nuestro, que estimula las defensas, eh, que, que, claro, otro día, si quieres, hablamos de, la, de estimular las defensas. Pero estaba ahí en la rebotica y todos los empleados eh, entrábamos, nos tomábamos nuestro ida de fans. Bueno, no iba a cargar con mi conciencia que alguien se pusiera malito, era, era, era mi equipo. Y la verdad es que mi equipo estoy orgullosa de él, ¿eh? siempre responde, estoy muy contenta. Bueno, la verdad es que sin los equipos al final no somos nadie, ¿no? Y, Exacto. Y, y está bien, el, y eso supongo que también eso es lo que hace que ya no tanto el currículum, eso sino es, porque en realidad los que están aquí, la empatía con las personas con las que estás. Es.